Y a mí Olivia... Yo le tengo muchísimo cariño a Olivia porque es una canción que empecé a componer con la guitarra que iba como por un lado... O sea, primero escribí la letra. Y, y le empecé a poner música, pero iba como por un camino, pero luego como que se terció hacia otro camino y que a mí me gustaba más. O sea, empezó como... Más desde un punto como de, de, de tristeza, como de... O sea, era como, como un, un homenaje a una tal Olivia que en realidad, o sea, era como no sé, era, era una canción como bastante triste pero es como que también con cómo me iba sintiendo yo y tal fue como que conforme fui avanzando la canción fue por otro lado entonces eh, y se convirtió como más en como más en rebeldía que en tristeza cosa que, que me gusta un montón, como el cambio de chip, ¿sabes? Es como que parece que yo me encuentro con una persona, esa, esa persona, eh, hace mucho tiempo que no ve a esa persona, ¿no? Y esa persona me pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal, tal? ¿no? Y, y es como que tú sabes que esa persona en ningún momento ha sido muy consciente de, de, de ti y de cómo tú te has sentido con respecto a ella o con respecto a tu vida. O sea, es como una persona que ha estado ahí, pero tú has querido que esté ahí más de lo que ha estado en realidad. no Entonces, es como que... Tienes ese encuentro con, es, con esa persona, y te pregunta, y, es, y, y, tú le, y tú es como que por dentro tienes un proceso interno en el que dices me encantaría decirte que soy esto ahora, y, y, y lo que es esto es Olivia, que es como lo que describe la canción, que es como que describe a una, a una chica como, eh, con muchísima seguridad en sí misma, eh, como medio peligrosa, tiene así un puntillo así como Aranbi como, como canallita, ¿sabes? Que, que a mí me flipa. Y en realidad, o sea, se llama Olivia, por, porque es como que describe a esa chica que se llama Olivia. Pero en realidad no dice Olivia en toda la canción. O sea, bueno, en, es que es una paranoia. Yo qué sé, yo qué sé, bueno. <risa> pero, pero el caso es que es eso, o sea, es como yo te describo a la persona que a mí me gustaría decirte que soy con respecto a ti, pero en realidad no lo soy. Y básicamente Olivia es el nombre que me iba a poner mi madre de pequeña, siempre me llevaba, to me llevaba toda la vida mi madre diciendo te íbamos a llamar Olivia, te íbamos a llamar Olivia, y yo de pequeña siempre lo odiaba, en plan, menos mal que no me habéis llamado Olivia, pero ahora me encantaría llamarme Olivia, ¿sabes? O sea, en plan, me encantaría, me parece un nombre maravilloso. Y entonces es como un poco como mi alter ego, no sé si, no, pero tampoco mío, o sea, es como un poco en el imaginario de lo que es la canción. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Eh, eso, que bueno, también a libre interpretación, cada uno que, que piense lo, lo que quiera. La hice con, con, con Sen Senra y con ancho que son dos artistas gallegos que son maravillosos. Ancho toca en Novedades Carmiña, que es un grupazo que flipas. Y Senra a mí me parece una de las personas con más talento de España, o sea, me parece brutal.